Luego de cuatro horas de audiencia, la juez Ana Gloria determinó detención preventiva contra la médica Isis Lapis, acusada de los delitos de lesiones graves y gravísimas por el caso del niño Sebastián Justiniano, quien fue intervenido en el mes de septiembre en la cual le extrajeron un riñón sano. La juez manifestó que en este año la médica Isis Lapis tiene dos antecedentes en contra de la salud de los niños. Por ello, consideró que es un peligro para los infantes y que existe un riesgo procesal latente. La participación de la diputada, la suscrita juez décimo cautelar de esta ciudad de Santa Cruz, dispone la medida excepcional de detención preventiva en la cárcel de Palmasola. Asimismo, el fiscal José Parras manifestó que esta medida no es definitiva porque la acusada puede apelar. No El proceso está en esta etapa preparatoria. Este, solamente en esta etapa lo que se es, eh, presentan son indicios. No está aprobada la autoría, sino indicios, está aprobada la probable participación y la juez ha ordenado la detención preventiva. Sin embargo, la familia del niño Sebastián manifiesta su apoyo a la juez porque el infante todavía sigue padeciendo de las consecuencias de este error médico en Brasil. Ya le está un poquito ya recuperando, ha tenido dos quimioterapias. Ya la primera decayó bien feo y gracias a Dios hace unos tres días ha dado la otra quimioterapia y poquita se ha desvanecido pero poco a poco está recuperando, estamos esperando. Por su parte el abogado defensor de la familia del niño Sebastián manifestó que la doctora Isillapis aseguró en audiencia que ella realizó la incisión en un lugar equivocado, producto de ello se extirpó el riñón sano. Al niño Sebastián. Ella es coautora, ella coautora, igual que el médico Moreno. A ambos estirparon el riñón. Ella quiso justificarse de que ella hubiese sido mandada, pero eso no se trata de jugar tú a esconderse para decir me mandó el de allá. Es una profesional que debería tomar todos los recaudos nacionales e informarse de todas maneras qué es lo que iba a operar ella y no esperar órdenes de que el otro le diga haga la incisión en ella y sacar. No. Sin embargo, el colegio médico manifestó su apoyo a la médica Isis y considera que la juez fue subjetiva. Lamentamos la forma cómo se está manejando la justicia en est de esta manera, cuando solamente se tendría que valorar los riesgos procesales y no la subjetividad.